En el día de hoy se conoció el testimonio del hijo de la víctima, estamos hablando de Juan Murela, que también es hijo de Elizabeth Ventura, una de las mujeres que está sentada en el banquillo de los acusados. En líneas generales, el joven relató acerca de lo que había sucedido aquel 15 de abril de 2019. Dijo que había sido su peor día y además desde aquel momento hasta el día de hoy dice que vive un infierno. También hizo referencia a cómo había sido la relación entre sus padres y las relación que tenía su padre con los hermanos de, eh, de este, es decir, los hermanos de Burela, eh, dejó en claro o al menos dejó esa sospecha de que se trataría de un hecho de inseguridad que eh, fue víctima su padre y que fue la causante de la muerte, porque también relató algunos otros hechos que habían sufrido anteriormente en dos ocasiones. Eh, en cuanto a su relato, eh, cuando fue interrogado por la fiscal Claudia arriba bueno, presentó algunas contradicciones con respecto a lo que en primera instancia había eh, presentado como declaración allá por el 2019, eh, en comparación con lo que hoy manifestó frente a los 12 ciudadanos. Eh, va a continuar, eh, obviamente, que estas jornadas de sí. testimonio y se espera que bueno, otras más personas eh, presenten su declaración al